Hola chicos, ¿qué tal? Os he hecho mucho de menos, mucho peso a todos, a mis profesores y amigos de toda la vida, os he hecho mucho de menos, no aguanto la cara de veros a todos. Y nada, os voy a contar un poco cómo es mi vida deportista, cómo empecé al baloncesto un poco y cómo combino los estudios con mi deporte. Empecé con 13 años, el de roqueta, luego me llevaron para la selección española y me di cuenta de que quería dedicarme en serio a este deporte, trabajando, estudiando y queriendo más. Nada, Me llevaron para la selección, ganamos un europeo, luego me llegaron ofertas universitarias, bastante, con lo cual yo me dediqué más al baloncesto y dejé un poco de lado los la estudios. Luego me llegó otra oferta de high school con una beca deportiva, a la cual me ayudaba a mejorar mi inglés, mi estudio y mi baloncesto. Y nada, acabé en Los Ángeles, que es donde tengo la beca deportiva de high school, quedamos en segunda de california y me dieron un premio que es muy prestigioso de un entrenador de UCLA que era muy bueno pues nada, mi día a día en Los Ángeles ha sido un poco complicado porque cuando llegué no sabía nada del idioma me costaba muchísimo, me quería ir, me pasaba horas llorando, tres semanas llorando porque no entendía nada, no me iba a ir bien, estaba súper negativa pero siempre trabajaba en el, en el campo total. Pero esto quiero decir que trabajando y queriendo siempre se puede llegar a ser importante y en este país que siempre es todo trabajo, trabajo y más trabajo, pues yo me adapté a esto y creo que por eso me dieron el, el award, que es el premio que me han dado que es súper importante en Estados Unidos y espero ganarlo otra vez en la universidad que trabajaré para ello. Mi día a día aquí ha sido un poco complicado porque nunca antes me había despertado a las 6 de la mañana para ir al instituto. Y luego me di cuenta de que era por el que el tráfico aquí era horrible. Y nada. Pues tenía que estudiar, entrenar cuatro horas, seis horas de clase. Y era súper duro, pero siempre después de las tres semanas entender el inglés un poco. He ido adaptándome a trabajar con ella. El inglés, por cierto, se me da muy bien. No sé quién eran mis profesoras de inglés, pero... Y nada que ha sido bastante duro, pero siempre el trabajo siempre tiene fruto. Y cualquier deportista que haya allí que quiera dedicarse al deporte o lo que sea y a estudiar, por supuesto, sobre todo para las mujeres, porque para las mujeres es más complicado. Pero si queréis dedicaros al deporte, estudiar siempre, dedicaros al 100% a las dos cosas. Y una, cuando estéis en clase, olvidaros del baloncesto y cuando estéis jugando, olvidaros de que tenéis clase. Siempre tenéis que darle 100% en cada, cada cosa que hagáis. Y siempre irá bien. Creo que me está yendo bien y creo que es un buen consejo. Y siempre disfrutar. Bueno, también quiero agradecer al IES Francisco Montoya por ayudarme y apoyarme siempre en todo este camino. Sobre todo a la profesora Ana Linares, que siempre ha estado apoyándome y ayudándome estando aquí también. A mi colegio Mirasierra, a mis profesores de allí también. Los quiero mucho a todos. Y nada, espero que... Sigáis haciendo deporte, que comáis sano, que es muy importante para mantenerse en forma y dar, estar al 100% y dar el 100%. Y nada, diviértanse mucho en la semana cultural y mucho peso a todos.